Y ya, ya, Fotonauta, esto es todo. Mira cómo yo le cambié esta pantalla a mi teléfono que estaba rota, ahí lo ves, por esta pantalla, mire que está 100% funcional, ahí lo ves. Y además le cambié el back housing. Hola, que tal, Fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal, mensajes Sí, sí, sí, lo sé que este no es un video de fotografía y diseño Photoshop. Sin embargo, quiero hacer este video para eliminar tu creencia limitante sobre reparar cosas. Si te fijas, este teléfono tenía esta pantalla rota que se me cayó y le he puesto esta. Y esto es lo que vas a aprender en este video. Comencemos. Y bueno, lo primero que vas a hacer es comprar la pantalla, obviamente. Para ello, yo te recomiendo que eh, la compres en eBay, aunque puedes comprarla donde tú quieras. No la compré directamente en mi país porque estaba muy cara alrededor de 250 dólares y aquí en ebay si te fijas en mi historial de compra la compré en 136 junto con el bad housing que me costó 9 entonces ese sería el paso número 1 bien el paso número 2 una vez que tenemos ¿verdad? nuestro repuesto de pantalla recuerda que también esto aplica para una cámara que se dañe una batería incluso para otras cosas. Por ejemplo, a mí se me dañó mi tarjeta gráfica los fan cooler y lo que hice fue comprar otros y prácticamente lo mismo. Así que eso aplica para todo. Una vez que tenga el repuesto, lo que procede ahora es desarmar lo que sería el teléfono. ¿Cómo tú lo haces? Bueno, lo primero es agarrar lo que es un blobo o secador de pelo y eh, darle calor a la parte de atrás en el bad housing. Esto lo hacemos para que... Lo que es el pegamento que tiene este back housing pues se pueda quitar con mayor facilidad y pues una vez que estamos haciendo este proceso pues colocamos de forma sutil e inteligente lo que es uh, como una especie de tarjetas o un material que me permita separar lo que sería este back housing del teléfono lo hacemos con mucho mimo, con mucha eh, paciencia, sobre todo si el back housing está intacto, si el back housing está roto, no pasa nada, puede ser un poquito más brusco en cuanto a quitarlo, pero si no, debes de tener cuidado. Listo, ya una vez el back housing quitado del teléfono, lo que sigue ahora es eh, quitar eh, los tornillos internos que conectan lo que sería la tarjeta del teléfono con la pantalla, y también ir quitando lo que son los conectores de cada componente. De la pantalla, del de stylus, de la batería y demás. Si he de mencionar una parte difícil en este proceso sería lo que es quitar la batería. La batería está adherida muy fuerte con un pegamento y se necesita pasarle mucho calor. Lo que ahí te vas a tomar un tiempecito, tener mucha paciencia y sutileza para quitar la batería de lo que sería el teléfono, lo cual es muy importante para pasar junto con la tarjeta del teléfono y la pantalla de repuesto a, al nuevo teléfono. Bien, este paso también es vital. Ya una vez que tiene entonces pasado todos los componentes a la nueva pantalla, lo que resta es, es eh, colocar los conectores en su sitio, colocar los tornillos en su sitio y volver a cerrar el teléfono, tomando cuidado de que todo quede como estaba antes, y que no se te escape nada, es decir, algún tornillito faltante, algún conector que no lo colocaste de forma apropiada, todo esto. Esta parte es muy importante porque recuerda que el back housing tiene lo que es un pegamento y que cuando tú pues uh, lo quita pues pierde mm, vida útil por así decirlo entonces tienes que colocarle otro y si a lo mejor eh, te faltó algo ya tú cerrate el teléfono va a tener que volver a hacer el proceso desde cero es decir pasarle calor y quitar el back housing de forma sutil y poco a poco entonces la parte final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 Espero que este video te haya gustado mucho y como siempre te animo a que te suscribas a nuestro canal. Es algo tan fácil dándole un clic aquí debajo y con eso nos apoya muchísimo. Ya no tienes excusa por si se daña tu teléfono o cualquier otro aparato que lo puedas hacer por ti mismo. Dios te bendiga mucho y chao chao. Ya tengo teléfono nuevo con pantalla. Y siempre ahora le coloco un ahora protector de pantalla. Bueno, quiero que es año otra vez.